Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Marian eh, yo voy a estar acompañándoles en la experiencia que vamos a tener hoy, que preparamos que es para manejar la ansiedad. Y como les decía, algunos que ya estaban conectados desde antes, ojalá puedan estar en un lugar ahorita, eh, que sea tranquilo, si viven con su familia, si le pueden avisar que ustedes van a estar en un momento de relajación, igual si los quieren acompañar, pues fantástico, ¿verdad? Y si pudieran poner su celular de manera que no escuchen las notificaciones, y por lo menos un tiempito, este tiempo que vamos a hacer es como una pausa, de recarga, de autocuidado, de volver a nuestra paz interna. Así que sería fantástico si lo pueden hacer. Eh, y sí, buscar un espacio, aunque sea un, un rinconcito, donde estén ahí cómodos y cómodas, es bueno que me escuchen y vamos a hacer también algunos ejercicios por lo que me tienen que ver en algunos momentos. Ahí yo les voy a estar diciendo, ¿ok? En esta experiencia de manejar la ansiedad, eh, vamos a, a hacer tres diferentes ejercicios. En estos ejercicios vamos a tener una parte explicativa y luego un ejercicio. Eh, y los ejercicios van a ir desde nuestra parte física, nuestra respiración, hasta nuestra parte interior mental, para nuestro estado eh, interior, más espiritual eh, ¿por qué? porque el, el miedo es una emoción eh, que es primitiva eh, verdad. cuando uno siente miedo o un peligro ¿verdad? principalmente nuestro cuerpo se prepara para la huida y de una vez prepara la sangre, músculo no saben ni cómo se subió porque eso produce el miedo ¿verdad? produce que uno está atento y fuerte y hace cosas que no haría en un estado normal igual también puede producir parálisis porque ustedes han visto que eh, hay animalitos que para sobrevivir cuando hay miedo se hacen los muertos ¿verdad? no se mueven <ríe> y eso también a veces puede producir el miedo en nosotros ese estado de parálisis, entonces se tensan los músculos y uno no se mueve, ¿verdad? No se puede mover. Eh, sin embargo, aunque la ansiedad está asociada al miedo, la ansiedad no es solamente una reacción temporal a un peligro, sino que la ansiedad tiene mucho que ver también con cómo yo eh, percibo el futuro entonces tiene que ver con eh, el, el sentimiento que da lo que no es predecible eh, lo que podría pasar, lo que es incontrolable eso especialmente me produce ansiedad, ¿no? Tiene que ver mucho también con cómo interpreto las situaciones que, que están sucediendo entonces puede ser un sentimiento que perdure por más tiempo, generando también más impacto en mi cuerpo, en mi mente y en mi estado en general. Eh, por eso hoy lo que vamos a trabajar especialmente es la ansiedad, ¿ok? Una de las cosas que produce cuando uno está ansioso es la hiperventilación. Y la hiperventilación eh, lo que trata es que cuando uno respira, si yo les digo que respiren muy rápido, así, por un minuto, ¿verdad? Es una respiración corta. ¿Qué pasa? Usted llena de más oxígeno el cuerpo de lo que el cuerpo necesita y saca anhídrido carbónico. ¿Y eso qué produce? A veces produce mareos. Por eso cuando, por ejemplo, ustedes han inflado un globo para las fiestas, ustedes quedan a veces como mareadas o mareados. Es por ese efecto. O a veces también produce eh, un sentimiento de irrealidad, como de despersonalización, como de que yo no soy yo. ¿verdad? Como que no me puedo controlar. Eh, todo eso es producto también de la hiperventilación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para regular nuestra ansiedad es respirar bien. Entonces, vamos a prim el primer ejercicio que vamos a hacer se llama 3-2-3. Entonces, es muy sencillo. Para que evitemos llenar más de oxígeno y muy rápido el cuerpo, vamos a inhalar en tres cuentas, vamos a sostener en dos cuentas y exhalar en tres cuentas. Lo ideal de este ejercicio es hacerlo 10 veces, ¿sí? Pero puede ser que por mi propia sensibilidad, etcétera, sea demasiado de 10 veces y necesite solo 5. Cada uno de nosotros va a tener que ver para su cuerpo, ¿ok? Nosotros vamos a iniciar, vamos a hacerlo ahorita eh, y, y ustedes se van midiendo, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer las cuentas y vamos a empezar a inhalar. Entonces inhalamos, 1, 2, 3, sostengo, 1, 2, relajo, exhalo, 1, 2, 3, inhalo, 1, 2, 3, sostengo, 1, 2, 3, sostengo, 1, 2, exhalo, 1, 2, 3. Ahora vamos a hacerlo nuevamente, pero me voy a concentrar solo en la respiración. En este momento no, me voy a, no voy a pensar en el trabajo, en la familia, nada de lo que pasa. Ya todo el mundo externo lo voy a dejar un momento afuera. Voy a ir procurando cada vez más solo enfocarme en lo que, el ejercicio que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces nuevamente. 1 2 3 sostengo 1 2 exhalo 1 2 3 inhalo 1 2 3 1 2 3 exhalo nuevamente 1 2 3 sostengo 1 2 exhalo 1 dos, tres la penúltima vez un, dos, tres sostengo un, dos exhalo un, dos, tres última vez inhalo un, dos, tres sostengo un, dos exhalo un, dos por un momento, observen cómo se siente. Okay. Este ejercicio que acabamos de hacer es útil para prevenir eh, que existan eh, la hiperventilación. Pero en el momento en que usted está teniendo una crisis de ansiedad, no es útil. Y voy a explicarles por qué. Al igual que el miedo, tiene eh, diferentes niveles. Por ejemplo, si yo veo una cucaracha, pues es un miedito, ¿verdad? A ah, que si yo escucho un ruido muy fuerte y creo que interpreto que se están metiendo a la casa, ¿verdad? Eso es otro miedo. Digamos, tiene diferentes niveles. De la misma manera, la ansiedad también tiene diferentes niveles. La ansiedad es normal absolutamente normal y en estos tiempos es natural que la estemos sintiendo pero una ansiedad leve es fácil de manejar y después de un ratito ¿verdad? podemos volver a estar en un estado de equilibrio pero cuando es muy en un pico muy alto nosotros le podemos llamar que estamos en una crisis de ansiedad y el nivel es, es, es más alto y por lo tanto el impacto en nosotros también. Cuando estamos en un pico, nuestro cuerpo, en ese momento, no lo vamos a poder relajar. Ni le voy a poder eh, enseñar también este ejercicio de respiración. Es bueno intentar practicarlo, pero cuando estoy en medio de la crisis, yo voy a tener que darme el permiso de quedarme ahí, sintiéndolo, aunque sea incómodo, porque después de unos 20, 30 minutos se va a pasar. Y después de que se pasa, yo puedo hacer estos ejercicios. sí Porque lo que pasa es que en medio de la crisis es cuando el cuerpo tiene ese golpe que les decía que nos permite subir a un árbol o brincarnos una cerca. Entonces en ese momento el cuerpo está muy sobreactivado. Entonces olvida que lo vas a relajar en ese instante. Pero ahora estos ejercicios que estamos haciendo es precisamente para lograr un estado de mayor tranquilidad. Además, ustedes saben que las crisis de ansiedad eh, hay diferentes tipos. ¿verdad? De crisis de ansiedad hay unas que suceden sin ninguna causa aparente. ¿verdad? Pueden dar eh, estando yo tranquila sentada en un sillón. O sea, eso, eso. Podría ser así. O hay otro tipo que es cuando yo anticipo ir a un lugar donde usualmente me pongo un poco más nervioso o nerviosa, ya sea ahora el supermercado, por ejemplo, o si me toca ir a buscar una medicina y alguien tose a la par mía, a, a cómo está la situación, puede que eso me genere mayor ansiedad, ¿verdad? Entonces, eh, cada uno de nosotros en algún momento puede experimentarla ok entonces lo que estamos haciendo es con estos ejercicios entenderla y procurar volver a un equilibrio entonces este esta respiración de 3, 2, 3, es bueno hacerlo todo el tiempo ¿verdad? por lo menos todos los días al menos dos veces y regular nuestro nuestro organismo ¿okay? ahora lo otro que vamos a hacer es relajación muscular progresiva. Esto es un ejercicio de Jacobson que es muy útil especialmente cuando uno tiene ansiedad, ¿verdad? Porque nuestros músculos, cuando estamos así, están tensos, muy tensos. Por eso a uno le duele todo, ¿sí? Eh, así que vamos a hacerlo juntos, juntos. Eh, y van a ustedes ver de qué manera van a ir reaccionando. ¿Ok? Entonces, eh, en estos ejercicios, uno primero tensa el músculo y luego lo suelta de forma rápida. No es progresivo, es rápido. ¿Sí? Entonces, su brazo con mano, que es dominante, en mi caso es el derecho, ustedes pueden ser el izquierdo o derecho. Lo vamos a poner hacia adelante, vamos a cerrar el puño y lo voy a apretar, un poquito más apretado, más, más, más apretado. Excelente, muy bien, un poquito más, un poquito más, excelente. Y ahora lo vamos a soltar y poner en nuestro regazo. Y voy a observar solamente cómo se relaja. Dejarlo ahí un ratito. Ahora el brazo contrario, lo llevo hacia adelante, cierro el puño. Lo más que puedo, lo tenso, tenso. Más, más, más, más. Más, ustedes pueden más. Excelente, un poquito más. Muy bien. Ahí vamos. Excelente. Y ahora lo soltamos en el regazo. Y solo siento cómo se relaja el músculo. Vean, ahora vamos a hacer la frente y las cejas. Vamos a levantar las cejas. Son muy, muy graciosos si lo observan, ¿verdad? Entonces vamos a levantar las cejas lo más que puedo. Muy bien, más, más, más, más. Atensando la frente, más, más. Excelente, un poquito más. Muy bien y suelto la frente, los músculos excelente, solo observo cómo se relaja ok ahora este es más gracioso todavía se los voy a mostrar vamos a cerrar los ojos así, muy duro e incluso haciendo la nariz hacia arriba, como arrugándola, ok, lo vamos a cerrar, haciendo la nariz también para arriba, lo más que puedo lo más que puedo, un poquito más tenso, tenso los, los ojos la nariz, un poquito más más y suelto totalmente relajando los músculos de la cara muy bien, ahora la boca vamos a hacerla como una sonrisa así grande, así muy bien, entonces vamos a hacer la, la boca grande, como una sonrisa grande un poco más jadando el cuello también toda esta parte un poquito más y suelto muy bien solo observo cómo me siento después de hacer ese ejercicio ok ahora vean este otro vamos a inhalar y abrir el pecho y vamos a dejar sostenido el aire, a ver abro el pecho sostengo sostengo un poquito más haciendo presión en el pecho más, más, más, más un poco más ustedes pueden un poquito más más, más, más y suelto totalmente excelente muy bien Ahora, vamos a meter la panza, el estómago, toda esta parte del vientre, lo más que puedo. La hago hacia adentro. Apreto, apreto, apreto. Estoy apretando más, más, más, más, más. Un poquito más. Sé que a veces no es tan fácil meter la panza, pero vamos a intentar. Lo más que podemos. Más, más, más. Un poquito más. Más, más, más. Y soltamos totalmente. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora, la pierna, vamos a hacer la pierna dominante de ustedes, en mi caso la derecha. La vamos a estirar y hacer el pie para arriba. Así como lo estoy como lo estoy mostrando con mi brazo, lo vamos a hacer con la pierna. Ok, así. Más, más, más, más. Más ustedes pueden, jalando los dedos hacia, hacia ustedes, así, lo, como así, pero con su pierna lo más que puedan, un poquito más, muy bien, pero tenso, tenso, tenso, déjenlo así, los dedos hacia arriba, eso, eso, eso, y suelto totalmente, solo siento cómo se relaja ahí, ¿sí? Excelente, ahora el otro, lo vamos a estirar entonces eh, la pierna con los dedos hacia arriba de la, del pie. Excelente, ahí estoy tensando más para arriba los, los dedos, lo más que puedan. Un poquito más. Excelente, ahí va muy bien, muy bien. Un poquito más. Y suelto la pierna. Ahora solo observen cómo se siente. Se logró relajar el cuerpo. Bueno, en este momento, esto que hicimos, eh, esta relajación progresiva es sumamente necesaria. Y también, al igual que los ejercicios de respiración, es bueno hacerlo al menos dos veces al día. Y ustedes me pueden decir, pero Mariana, ay, hacer eso mientras me relajo. En cambio, yo me tomo la pastillita y ya me relajo mucho más rápido. Pero lo que les voy a recomendar es, en la medida de lo posible, evitar los fármacos. Los pueden usar, pero ojalá eh, progresivamente los puedan soltar. Y hacer estos ejercicios para ustedes, sin necesidad de nada externo, se puedan relajar. Claro, cada uno de nosotros también tiene ciertas condiciones. Hay algunas condiciones ya previas por las cuales uno necesita tomar medicamentos. Y lo que les estoy recomendando es específicamente si yo solo lo estoy tomando, si solo tengo, si solo tengo ansiedad, ¿ok? <ríe> Porque si no... Eh, nuestro subconsciente, lo que, lo que le reforzamos es que el yo es vulnerable, más vulnerable todavía a lo que se siente, y que va a necesitar siempre algo externo para estar mejor. Y no, en realidad nosotros sí tenemos la capacidad, eh, solo que hay momentos que pues, son más críticos que otros, pero tenemos la capacidad de volver a relajarnos. ¿Ok? Ok, ahora... Tercera parte, ustedes saben que uno eh, reacciona de acuerdo a cómo interpreta la realidad. Eh, si yo escucho un ruido en el techo y, y yo creo, interpreto, que se van a meter los ladrones, ¿verdad? ¿Cómo, cómo reacciono frente a eso? Y después pienso, ah, no. Ese sonido es el gato del vecino. ¿Qué pasa cuando mi mente dice es el gato del vecino? Hay un alivio, ¿verdad? Uno se relaja. ¿Qué produjo todo eso? Lo que yo estoy interpretando con mi mente. Y cada uno de nosotros está interpretando lo que está sucediendo en este momento de acuerdo a lo que ha vivido en su historia de acuerdo también a sus creencias, su fe, eh, a diferentes factores. Yo quería compartirles cómo yo he logrado manejar lo que está sucediendo de acuerdo a, al Raya Yoga, que es lo que practicamos en Brahma Kumaris. En Brahma Kumaris vemos que todas las situaciones que estamos viviendo en la actualidad es como cuando uno está podando un árbol. Ustedes han, han podado alguna vez un árbol o una planta. Uno tiene que cortar, cortar, cortar, y de repente esa planta o ese árbol se ve solo como un tronquito sin hojas. Pero, ¿qué pasa después de un tiempo? Se vuelve a llenar de hojas más verdes, más frondosos. Es como aquí... En Costa Rica, en algunos lugares donde siembran caña, una vez que hacen toda la cosecha, queman, hacen una quema, ¿verdad? Y después dejan un, reposando la tierra y después la usan para sembrar nuevamente. Bueno, de alguna manera, eh, lo que estamos viviendo en la actualidad nosotros, dentro de nuestro entender, es algo necesario para transformar y nosotros eh, necesitamos, todos los seres humanos, de alguna manera liberarnos de los soportes temporales, los apegos temporales que nos hacen tener miedo a la muerte, porque el hecho de dejar el cuerpo, el hecho de, de volar, le llamamos como de que el alma logre eh, trascender, es algo que todos, todos, todos vamos a hacer. O sea, nosotros no vamos a estar en este cuerpo siempre, ¿cierto? Eh, todos vamos a tener en algún momento que soltarlo. Pero nuestra vida actual, eh, en nuestra sociedad, ha llegado a un punto donde hemos construido tantas dependencias para nuestro bienestar, que nos olvidamos que el bienestar real no es externo, es interno. Y que para este bienestar interno necesito mucha más paz y menos ataduras. Entonces estamos en un momento de cortar ataduras. Y el, de alguna manera la vida nos está dando la oportunidad de, de hacer eso y es una transición por eso le llamamos que es una época de confluencia porque estamos en el momento justo de la poda entonces puede a veces ser un poco doloroso y está bien a veces no, verdad tengo que aceptar que el cambio y que soltar cosas tal vez no es tan fácil sin embargo lo que viene es mucho mejor porque en este momento no hay armonía, hay mucha violencia, nos, nos enojamos a menudo, tenemos mucha frustración, pero cuando logremos realmente reconectar con la esencia del alma, del ser, y reconocer que lo que es seguro está dentro de mí, eh, me va a ayudar cada vez más a estar preparado para una nueva realidad. Y en particular, a mí, eh, dentro de mi práctica de meditación, me sirve mucho además sentir la energía sutil de la fuente, del alma suprema de Dios o del Ser Supremo. Porque vean, el alma muy fácilmente se conecta con lo que sea y percibe lo que sea. Por ejemplo, si ustedes empiezan a comerse un helado la sensación del helado y el frío del helado lo, lo tienen de inmediato, ¿cierto? No tienen que esperar mucho y hasta los dientes lo perciben. De la misma manera la mente y el ser, una vez que se conecta y percibe el sabor de la, del, del ser más puro que existe, del ser que es un océano de amor, que es un océano de paz, y se conecta con eso, la sensación, la energía, de una vez se transmite a todo mi ser. Y cuando yo estoy así, puedo interpretar la realidad diferente y tener pensamientos que son más productivos, puedo tener soluciones, puedo enfocar mi mente a ver posibilidades. Porque ustedes saben que en el universo siempre hay muchas posibilidades. Y puede ser que en este momento yo no las vea, pero existen. Y si yo tengo la actitud de verlas, se van a abrir para mí. Entonces, en lugar de tener ansiedad, tener de alguna manera un espacio de pausa para abrir mi interior, reinterpretar lo que está pasando y conectarme con lo que cada uno de ustedes le genere el estado más elevado de paz más elevado de luz, de amor en mi caso pues es la conexión con, con lo divino con el alma suprema, con Dios entonces vamos a hacer ese ejercicio porque de alguna manera este es el ejercicio de nuestra mente si nuestra mente, ustedes saben, todo lo que yo pienso, eso tiene un impacto. ¿Para qué seguir pensando cosas que me generen sufrimiento? ¿Cuál es la utilidad de eso? ¿Hasta cuándo? Entonces, a partir de ahora, en este instante, voy a hacer un pequeño ejercicio para darle a la mente otro alimento la posibilidad de algo diferente. ¿Están de acuerdo? Entonces, les voy a pedir que se sienten nuevamente de forma cómoda. Okay. Es muy sencillo. Vamos suavemente a reconectar con este momento presente aquí y ahora observo cómo me siento y en qué estoy pensando ¿Cómo veo la realidad en la que estoy? porque a veces me doy cuenta que lo que estoy pensando no es lo mejor. Y es bueno darse cuenta. Entonces, suavemente, voy a cambiar el cassette o cambiar la perspectiva. Y voy a pensar que estoy en el lugar correcto en el momento correcto, con las personas correctas. ¿Cómo sería la perspectiva mía si yo tuviera ese pensamiento cuenta de quién está pensando quién soy yo este ser que está interpretando la vida que le sucede este ser soy yo Por un momento voy a dejarme libre y soltar, soltar el peso de la historia que he vivido y soltar la negatividad y darle al ser que soy una pausa de paz. solo un momento de paz y sentir que el océano de paz que es la fuente divina el ser de luz Sana todo mi ser con olas refrescantes de paz y suave. Visualizo como si fueran rayos cálidos del sol de amor, de pureza, que bañan todo mi ser. Y vuelven a darme confianza, confianza en la vida, confianza en mi propio ser, confiar en el ser supremo. y sentir ese confort en mi corazón. Donde estoy absolutamente protegida, protegido. Porque aquí adentro en el alma nadie me puede hacer aunque el cuerpo pueda estar enfermo, o pueda haber cansancio, en el alma soy luz constante, energía sutil. Y allí Estoy a salvo. Envuelta en la energía divina de total paz. Y me relajo. Suelto. Confío también en cada ser humano que tiene la fuerza, el poder de vivir y de solucionar. Cada ser humano es maravilloso. Cada ser humano es un ser luminoso. Y genero esos buenos deseos y confío sin controlar a nadie. Confío en aquellos que están más cerca de la familia. Confío en esa luz ese potencial que tienen y les deseo lo mejor y que brille ese potencial y así esos buenos deseos y sentimientos elevados lo genero para todos los seres vivos, que todos tienen un gran potencial, que brille ese potencial. Deseo lo mejor para cada ser. Todos aquellos pensamientos agresivos de crítica se disipan en los sentimientos amorosos de desear lo mejor sin expectativas, solo con esperanza. Om Shanti. Om Shanti significa Entonces, observen cómo se sienten después de estos tres ejercicios que hicimos. Hicimos ya primero la respiración, luego relajación progresiva y luego una meditación para cambiar nuestro estado mental, la forma en que interpretamos las cosas. Y en mi caso, pues, me gusta mucho conectarme también con algo espiritual, ¿verdad? Que me da fuerza.